Hola chiquillas y chiquillos, hoy les traigo algo un poco diferente No más diferente que otros eh, youtubers que han intentado hacer logros para sus canales eh, Les traigo un logro de Dead by Daylight, primero decir el, el juego Y este logro consiste en hacer tres cosas en particular Primero, ir sin ninguna habilidad El juego te tiene que reconocer que hayas hecho un motor Eso puede hacer, no sé, medio motor al principio, medio motor al final y la tercera es la más importante y la más difícil de hacer que es escapar de la partida comencé este logro con cuatro ya hechas con lori aún en, en ese momento todavía no estaban el dlc para comprarlo en steam y nada lo comencé a grabar pero no podía hacerlo sin la nueva la nueva servidor así que los dejo con los intentos fallidos y acertados. De esas cuatro que me quedan, así que, que disfruten bueno, con ese cielo oscuro. Vamos, mira, tengo que reparar un motor. Ya van cuatro veces que le he hecho, entonces me quedan otros cuatro. Tengo que reparar un motor por completo. Ok, este motor lo hice completamente sola, solo, sola. Pero igual voy a tocar otro por si... por si acaso Por si acaso Voy a tocar uno Es que este, este logro lo voy a hacer mientras tenga las perks, ¿sí? Porque no tengo nada de punto botado, entonces... ...va a ser como un logro que... ...que va a estar ahí como... para tener un poquito más de punto a, ver, a ver. Bueno, la otra está... ...herida Así que vamos... Vamos a salvarla esta ah, con la que está reparando chiquilla Ahora tengo que ir al motor de que estábamos Estamos reparando nosotros Este es lo rompió ¿sí? Ok El otro motor sigue avanzando La chiquilla estaba ahí también está haciendo un motor Hacer, sí, la vamos a ver como lo voy hacer la terminas así seguir Okay, sí okay. okay. okay. okay. Pero ya hay dos motores en un minovasa no y esos chiquillos de allá están haciendo otro los motores Hay una forma es... Loco pero ¿por qué? Ya no tengo que curarme Ve eh, donde chiquillo que se terminan el motor eh, Se les están curando Ya, nos vamos de aquí. Oh, me sigue a mí. No, what? Ya, aquí termina este motorcita, esta puertecita. Este vamos a estar un puntito. No estará la otro. Ahí este está, yo. Como lo estoy diciendo, es que si está saboteado, otro que compañero, ok, ¿cómo así Ah, está esperando el. No sé qué que estaba esperando, jefe No tengo idea de que estaba esperando, ese ¡Wow, Guati, guati, guati Pero para que me saque más el... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! corre, corre, corre. Yo, yo me largo de aquí. Yo me largo de aquí. Yo, yo, yo, yo me largo de aquí. Yo, yo me largo de aquí. Ok. okay. Segundo intento. De esta este logro. Oh mierda, uno. reparar muchacho. no me voy no a ver me deja, no me deja, miércoles, miércoles, no, no, creo, eh Vamos, corre Chucha, viene Por acá Y un motor que suena Y no, no, no, no, no, no, no, tanto más no, ¡Oh! shit. ¡Oh! shit. No. me No. No. No. No. No. por qué No. qué No. Pero ahora sí si le voy a seguir ese ¿no? entero no sirvió para nada. Está difícil escapar de esta, ¿no? Reparar si no estoy curado, hay que hacer esto. Voy a buscar esto. O no, un segundo motor simplemente queda mucho, mucho, mucho. И. Куда он стоит здесь? Что вверх? Вот оно, это соне. Это El este otro muere. Creo que... la puerta de la puerta está abierta. Está abierta pero no lo a llegar. Ah, me voy a ir al sótano. Si no me lleva al sótano, no tengo idea por qué. ¿Sí voy a buscar algo para curarme. ¿Te voy a ir al sótano. Me sirve, me sirve. ¡Me recoge! ¡No! ¡Ven bien! ¿Me habrá visto? ¡Pero recién la criatura! todo <risa> rara la del mundo esta chica. me un montón voy a ver si sí, me deja no me va a dejar a vender, no me va a dejar a vender, estoy muy feo bueno, chichi Ok, otra vez en el de Guase. Eh, es hermoso. Hermoso. Buscar un motor. Por lo oscuro que está esto. ¡Oh! Se puso todo blanco, nice. ¡Pero es Freddy, loco! ¡Oh, ver ahora! Uh. Ok. Yo me largo de aquí. Este es el que tiene el Chaka en el medio, justo en el medio Este mapa es muy pequeño Yo no me voy a quitar el señuelo Por el tiempo que me toca repararlo no para acá, ¿no? Voy a tratar de llevarlo lejos No sé si es de Campita ¿eh? Pero por estos pales tan juntos pienso que es de valle. Es de valle. Y ahí segundo. Empiezo... Vamos a meter a dentro. 8 motores creo que esto tampoco va a hacer nada. Estoy cumplido, mejor. No quise romper porque no rompiste el palé. O sea, el... loco lo malo que para el lado que me vaya se lo va a estar llevando un compi pues este va pequeñísimo hasta por acá ya ok No puedo ver que por está como todo que se esposa Ok, voy a sacar a este muchacho Que se que viene a ver Que son motores, nice! Tiene que salir de aquí, macho. David, segurarte, David. Ah, quería tocar el motor que ha sido aquí. a tocarlo igual pues pensé que no lo había tocado Dios mío Ahora los tres lo podemos hacer Todo ahí sí a falta solo un gen Hay que sacar a individuo Qué puta madre Qué largo de aquí Se lo di muy fácil en todo Ahora voy a escuchar Era mi primer cuelgue. suéltame, suéltame. Este, este, este vale era este, este, Nooo, me acuerdo que me vaya a tener. Si no me estoy borruchado. Estaba lupeando solo, wey. Que mierda. La siquiera, wey. ¿Qué es eso? Son sonratas las que son en mi revenido. Estupendo. Até um, Vai poder um pouco. De dormir, poder um pouco. Ah! Nice. Agora sim pude ver. Ah, agora. Ah, agora. estaba de este lado, ¿eh? Pero más bien No entiendo, que audífono está ocupando? Que no me escucho No, ahora sí me escucho Voy a a tocar el motor No, chico, bien, no, sé dónde venía yo. tanto tiempo dormido, porque te dormía, encima se demora en dormirse. Sí. Al palo del existir Ah, porque ella quiere abrir esa puerta y yo abro Nice, trabajo en equipo ahí Pero este, esta puerta es la más insegura ¿eh? No hay palic Así que eh, Lo siento chiquillo pero yo me Me agarro pues. Y nos vemos en el siguiente Me lo dio el tiro, what? Me lo dio ahora. Hoy oh, me faltaban dos. O sea, habrá bugueado antes. Bueno, GG, lo tengo todo. Y si, no sé qué. Y sí, entonces nos vemos en el siguiente. Chao, chao.